Y es que tenemos un artista, hoy aquí, eh, nuestro hermano Angel DTL. ¿Así es la vuelta? Claro. ¿Así lo dije no está bien? Pre ¿Está prendido? ¿Eh? No, ¿No está aprendido. Vamos no está... <risa> Dale, a ver, está aprendido Creo que. ¿Eh? Bien. Te quiere escuchar, eh? Sí, sí. <risa> Ten esto. Ahí está Angel DTL. Hermano, cuéntame. Bienvenido a Sosobroso. De aquí es que tú vas a salir pegado. Quiero a Dios que sí. Este es Quiero háblame de tu proyecto, háblame de ti. Cuéntale de tu vida. ¿Qué, qué te digo? No, no, no. Cuéntame los proyectos. Dime qué que tú cantas. Que... Yo canto trap. Ah, tú eres trapero. Claro. Trap. No me trap. he virado para el dembow todavía. Trap, que tú cantas? Sí, eh, tengo un dembow en el estudio. Sí, ok. Que tú sepas. ¿Y de, de dónde tú eres? Salida a Tenares. ¿Tú eres salida Tenares? aquí es San Francisco, es serie 56. Está Activo tiene un flow, tiene un flow bacano, muchachos. Pero uno se, uno se Pero ve bien, no se ve bien ahí. Sí, se ve bien, ¿Ve? está mirando ahí en la televisión. Está activo. Háblame cuántos temas tú tienes ya. qué tiempo tú tienes cantando? Yo tengo ¿no? desde el 2016. Cantando trap. Cantando. Empecé con un reggaetón. Con un reggaetón. Tengo un reggaetoncito nuevo por ahí también. También. Eh, tú cantas tra... de y, y reggaeton. Sí. Oh, te música tra... comercial. Sí, o oh, te metiste atrás ahora. Con... Esa es la rama mía, el traje atrás. dicho, con tra... malas palabras, tú cantas No, no, limpio. Limpio. Oye, como se llama el nuevo, me olvidé de vivir. ¿Cómo es? Me olvidé de vivir. Oye. Me olvidé de vivir. Oye, olvidé de vivir. Con un merengue cogió ahí el hombre. <ríe> no, no, <pa>. no, no está <ríe> bien, está bien. No, pero Toño no, pero no, no es No, acanta, no, es, no es un cover, nada es otro. Otro, a tu manera, <risa> Sí. Voy a decirte, tranquilo. Y dime, ¿y cómo es la acogida? Dime cuántos temas tú tienes de 2016 para acá. 2016, yo no te sé decir, porque te, eran, en ese tiempo no había, no, yo no tenía tanta calidad, entonces yo lo borré de YouTube. Ah, okay, nada más tengo tres. Te ha, te ha superado. Tienes sí, tres sí. profesionalmente. Tengo tres que son. Okay. Traje uno para acá. Tú traiste ¿no? uno para acá. Claro. Uno para y el escuchar? video también. Y el video. Sí. Pues vamos a darle, vamos a ver el video de, de, de... Eso lo produjo Mágico. Y el video ah, de... Bueno, X... ven acá. Yo, yo quiero conocer a Mágico. Atención, Mágico. Porque este muchacho está metiendo mano como es. Mágico mental, ¿verdad? Mágico. Claro, Mágico. Vamos, vamos a ver el video. Ponlo desde el principio. Me olvidé de vivir mi vida, al correr sin tener salida Y mi mente llena de ira, el corazón roto lleno de mentiras Me olvidé de vivir mi vida Señores, me olvidé de vivir mi vida Y eso es rapeando ahí, eh. eso es rapeando un a Acapela, ve. <coughs> Espérate que no vine preparado no, para no esa baila. Me, de vivir mi me vida. enfoqué en todo aquel que me traicionó Y me olvidé de seguir con la vida a, a eh, un eh, aplauso, sentado. ya está bien. Espérate, espérate, espérate, déjame hacerte un chin con la boata para que dale, tú veas. Para que quitarme a la correa. ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y para qué tú te vas a quitar la correa? Empezamos desde cero. Ahora me llaman porque yo tengo dinero. Cuando no había, yo no era paquetero. Ahora mi cuenta es lo que tiene mucho cero. Me busca el dinero. Ey, ey, pero está activo, muchachos. Inyecten eso. Tengo un, par, tengo un par de temas mágico no me lo quiere soltar ahora. Verdad? No, no, está activo. Mági Yo quiero ir pan de mágico, ¿dónde me queda mágico? El ta Yo te digo ahorita. <risa> <risa> no, por si, ac por si acaso, claro, tú sabes. Claro, no, no, quiero ir pan de mágico, a ver que me... si sacamos un dembow seco. Rey. Un dembow, pum, pum, machucado, una vaina que por patarima ta se queda. Está haciendo encarame. mucho dembow ahí ahora. Sí, está activo, está activo. No, hermano mío, tú sabes que. Nosotros estamos aquí para apoyar esos talentos. Aunque dice que nosotros no lo apoyamos. Gracias, gracias. ¿Entiendes? Pero Se le estamos agradece. Apoyando, estamos ¿verdad? apoyando, ¿verdad? Estamos apoyando. Y las redes tuyas, las redes, tuyas, las redes sociales. Esta es la primera televisión suya. No, no. Estoy no. cansado de venir aquí ya. Pero, pero no a este programa. No a este, no, a este no. ¿Me este no. entiendes? Porque este de, de, de ahora para con... acá yo vengo. Sí, pero este todo, es el programa todo, que te, todo todo va day, day, day. Day, te va a dar con claro. todos los power. Claro. Te este da pampara de meneo. Yo veo, yo veo. Mucha... Repite conmigo. Esta es la pámpara del meneo. La pámpara del meneo ah, está aquí. Aquí los Los osobrosos. Oso Sobroso. Oso sobroso. Ah, sí, ya está grabado. Cuando él se pegue ahí, vamos con eso a la fiesta. Vean donde tú estabas? dame a las redes. Dale a las redes. Arroba lado. Angel DTL Oficial. En todos lados. En todos lados. Angel DTL Oficial. Así mismo. Claro. Eh, y en Facebook, momento. Angel ah, DTL. Todo DTL. Hasta DTL, DTL, Twitter DTL, también. Twitter DTL, Twitter, DTL, para hablar con el presidente, DTL, toda esa vuelta. No, no, no. Ahí, ahí está. Es, si yo no hablo de, de, de política. no, pues tú lo puedes saludar, ah, También, ah no, eh, saludar ah, no, sí, pero. Espérate. Pues viene cotizado y no se ha pegado. ¿Y cómo es? <ríe> ¿Y si te llaman para una fiesta para la hija de él? Yes. ¿Eh? No. Muchachos, ponte no, activo. Ah, no, es otra cosa. Ponte activo. Es otra cosa. No, el que anda contigo es, sí, sí. es del equipo. Es claro. El, pero, ¿qué, ¿qué función hace el todo, De todo. De... Lo que haya que hacer. No, no, tiene que poner una vaina <risa> porque la firma tú tienes que llevar. El, el, doble el doble voz doble claro. eh. El doble tiene que tener el mismo swing que la artista. Claro. Oíste, ¿Tú sabes como no vinimos a. Claro, no, yo fui, yo fui doble bro y yo yo llegaba, yo me ponía adelante de la tarima y me tiraban para atrás. Espérate, ¿qué para atrás? <risa> Que es para atrás, yo no adelante. <ríe> <ríe> Saludos de Raimundo La Pauta, que yo era corita de... Ay, Dios mío. No, hay que pasar por todas para llegar al éxito. Eso no hay que claro decir. Claro que, es... sí. que sí. El corita de edad Yankee, coche mundial, eh, tiene más cuarto que el país de rapero de aquí. Y es corita. <ríe> es decir, que no está mal. No, va, el... no va a tener. Mi hermano. <ríe> Mi hermano, es un placer tenerte aquí. Tú sabes gracias, que somos gracias. El placer tú... es mío de estar aquí. Y cuando tú tengas esos temas ready, tú no los mandas nosotros claro. no los colocamos. Estamos en contacto. mando un saludo a los tigres que te están viendo porque yo sé que ese corillo está activo ahí. Eh, la familia musical son míos, esa gente. Son tuyos, son tuyos. Claro. Aunque, sí, ellos son míos también, pero falta... Le, el aunque les mandé no, un video. No, no, no. no. Ellos son míos, la familia. Ajá. Pero faltan el respeto. ¿Por qué? Sí, no que le falta el respeto a la gente. Yo le mandé un video y no me lo quiso subir. ¿Entiendes? Yo no sé si fue ¿eh? que no quiso. ¿Eh? Que le mandé un video y no lo subió y no sé si fue que no quiso. Vamos a ayudar, vamos a, ayudar a este muchacho para subirle el video de la familia. Ahorita, yo no, ahorita yo, me tira. No, Yo no soy muy amigo de ellos porque es que ellos me, me faltan el respeto mucho. buena, a mí gente, no me gusta buena gente. Sí, di que buena gente, muchacho. Yo no lo conozco, sí. no, pero es bueno. Yo no lo conozco tampoco, pero... No, no, pero es que le estoy hablando. No, no, no, yo, apoyo, yo lo apoyo a todito. Pero el que pasa de contento, claro, ahí mismo. ¿Qué cosa qué, qué lo que dice No, no, está tranquilo. No tiene problema. <risa> Señores, eh, muchas gracias, hermanos míos. Aquí somos tuyos. sabes que lo, los muchachos que están activos van a descargar la música tuya. Claro. Ya tú sabes. Si no, que me tiren por Instagram para mandárselo. Claro. Y el barrio bueno, no, te si está, no la quieren descargar. El, el barrio no está apoyándote. Que tú no quieres mandar un saludo a los muchachos ¿Eh? allá de Corillo tuyo. No, que tú sabes que lo que es. No, no, pues dale, dale, dale. Tú no tienes uno. Vamos a saludarlo yo. ¿Quién saludo a los muchachos. Ah, Railing la ciencia, el chamaquito. Oye, tú bien que los Railing, bloquealo. Tú bien que el corita decirle, por, por favor, a Railing. ¿Eh? Ese es mío. Él, él está sí. trabajando allá donde es mágico también. ¿Eh? Sí. No, pero mágico tiene un equipo. De mí, ¿eh? Pero mágico es el que está dando la para aquí. Estamos activos. Gracias, hermano mío. Ya Gracias, no nos quedan más tiempo. Ahí estuvo Angel DTL. ¿Eh? Eso en inglés. Señores, hasta mañana ya no nos vamos. Vamos a coger otra hora más para... No, que no se puede, que es unos cuarto por otra hora. <risa> Vámonos con el video, vamos a despedir con el video de ellos, pónganse un ching ahí, muchachos, está activo con nosotros. Dele para allá, señores, hasta mañana. Mañana es viernes navideño. Ya ustedes saben, venimos con unos merenguitos navideños, una cosa. Mañana de vivir mi, mi vida. vida. Corralado sin tener salida. Y mi mente llena de ira, El corazón roto lleno de mentiras. Me olvidé de vivir mi vida, me enfocaba en la cosa prohibida Sentía que nada valía, el corazón roto lleno de mentiras Me enfoqué en todo aquel que me traicionó y me olvidé de seguir con la vida Pero todo el mundo de mí se olvidó, nunca se sabe en quién tú confías Me olvidé del amor, me